Buenas, buenas, vamos a aprovechar para cambiar este toma, vamos a agregarle una toma también USB de la marca Exul de 2A para poder enchufar y poder cargar por ejemplo un celular directamente en la pared. Aprovechamos y cambiamos este, vamos. Antes de realizar cualquier trabajo, vamos a verificar que tenemos tensión. Vamos a cortar. Ahí tenemos cortado. Perfecto. Lo primero que hacemos es desarmarlo, le sacamos la tapa. Sacamos los tornillos. Cada fabricante tiene sus bastidores, así que vamos a tener que cambiar todo el conjunto completo. desarmar línea, neutro vamos a pasarle los mismos puentes esta es una instalación nueva siempre respetando los colores de línea, con rojo, celeste, con neutro Vamos a armar en el bastidor, uno para cada lado, y en el medio le vamos a poner el toma USB. La conexión es muy sencilla, uno va a línea, el otro va neutro. No es necesario respetar ningún tipo de polaridad. En esta instalación no tenemos el cable de tierra, pero el funcionamiento es exactamente igual. Si nos fijamos en los tomas, neutro y neutro, van en estos dos en estas dos posiciones. Lo que vamos a hacer es colocar el cable y el puente para el otro toma. Y del otro lado del puente vamos a agregar el USB. Con la línea hacemos exactamente lo mismo. y ahí agregamos el otro terminal de esta manera ya tenemos conectado el terminal del puerto usb línea, puente, línea acá, neutro, puente, neutro acá para el usb acomodamos los cables acá tenemos bastante complicado el tema de la cantidad de cables evidentemente es una caja por donde continúan los cables hacia otro lado hay que acomodarlo bien De esta manera terminamos de poner la tapita, Ahí está. ahora solo nos queda conectar, verificamos si tenemos tensión, con un velador vamos a ver si tenemos tensión. Perfecto, probamos el otro toma. Perfecto, y ahora vamos a poner a cargar directamente el teléfono en la pared. Vamos a probar acá a ver si carga. Ahí. Probamos uno, probamos el otro. Perfecto. De esta manera damos por terminado el trabajo. Si les gustó denle un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Gracias.